Eh, Luis, encantado, encantado de tenerte aquí en el, en el programa eh, y bueno, ahora Raúl y yo te vamos a hacer, te vas a hacer unas puntitas y tal y, y bueno, yo realmente tengo que decir para introducir un poquito el tema yo, yo personalmente no te conozco ¿no? creo que no hemos coincidido o si hemos coincidido aquello de hola, adiós y, y poco más ¿no? que, que yo recuerde, no sé pero, pero habíamos trabajado juntos, cuando habíamos trabajado en en cuerpos perfectos y tal, tú tenías tu sección, no nos veíamos porque cada uno hacía su sección eso y yo te conocía de ahí, ¿vale? Veía tus vídeos, a ver cómo, cómo lo hacías y tal, eran vídeos muy didácticos, muy de estreno muy tal, bien perfecto, y, y, y bueno, y, y ya se cortó, dejaste de trabajar ahí, luego ya también dejé yo, y bueno, total, que no sabía nada mucho de ti, lo que un poco aparece en las redes, ¿no? Entonces, te tengo que decir que cambió mucho la imagen que tenía sin conocerte, tengo que decir, es lo que tienen las redes, ¿no? De la imagen que tenía de, bueno, los vídeos didácticos muy serios y tal, ah bueno, vídeos que un poco de, que, que, que comenta y que es eso. Entonces, que se ven en las redes. Entonces, pues, me sorprende, me sorprende, ¿vale? Y no sé, quiero conocerte un poco más y que tú me expliques, ¿no? A ver qué tal. Eh, tú en los comentarios que, que subes vídeos y tal, cuando dices, soy cien eh, mil veces mejor que Jorge Tabet, ¿no? Todas estas cosas que son muy chocantes, muy tal. Eh, no sé, eh, quizá explícame por, para que yo te pueda conocer un poco, ¿no? Y yo y el resto de la gente. Eh, tú, eh, esto es como, porque yo a veces, ¿vale? Y conocen muchos casos, eh, que es como que tú tienes que tener una autoconfianza, entonces si lo digo yo mismo, ¿vale? Me lo autoaconsejo a mí mismo y me hago grande y, y, y, y eso me motiva y me hace seguir adelante. ¿Ese es el motivo? No ese es el motivo. ¿Te un poco? Sí, bueno, a ver, eh, quieras que no, eh, pues eh, estamos en, en, en un momento en, en los que realmente eh, a nivel de competición, por ejemplo, no, cuenta mucho evidentemente el físico que, que tengas y, y realmente eh, el trabajo que hagas, pero, ostras, eh, hoy en día es, es muy importante tener repercusión mediática tener repercusión mediática, que, que se te vea centrar un poquito el foco en ti. Entonces, bueno, eh, pues ha llegado un momento en el que al final vas consiguiendo objetivos, vas consiguiendo metas y la propia autoexigencia pues te hace cada vez plantearte retos mayores. no Te hace plantearte retos mayores y decir, vamos a ver, ¿quién es el mejor en esto? En el caso, por ejemplo, de que me has comentado de, de Tabet, bueno, de, de Tabet, Simplemente aproveché eh, una polémica que, que surgió, que de repente eh, pues me encontré eh, que después de ganar un campeonato pues había un montón de chavales que no lo entendían y empezaron a insultarme, a faltarme al respeto, porque como, como tú dices, pues yo siempre he intentado pues eso, tener un contenido didáctico, eh, ayudar a las personas que, que se quieren dejar de ayudar y desde, desde mi experiencia, desde mis conocimientos, cómo entiendo yo este deporte, pues aportar ¿no? al fitness a través del YouTube, etcétera, etcétera. Y en el caso de este concreto, pues me encontré pues que después de ganar un campeonato, pues un montón de gente, de, de niños de estos eh, que son fanáticos eh, de, de seguir a una persona y le siguen porque sí, pues ¿y tú quién eres? pero si ¿Y este que ha ganado a Jorge? Pero si no es nadie, si, si este tiene menos suscriptores, tiene menos seguidores. Y claro, a mí también un poco me estalló la cabeza y dije, pero vamos a ver, eh, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Y al final, eh, me salió un poco ahí mi ego... Y el, y el hecho de decir, bueno, pues para defenderme yo, al final term terminé arremetiendo pues contra un chaval pues que, que tiene todo mi, mi respeto, mi aprecio y mi admiración, como es Jorge, porque realmente fíjate lo que ha conseguido, ¿no? Pues eh, tener un fisicazo de la leche y luego aparte, pues generar un entramado a través del YouTube y todo lo que hace, pues pues oye, pues para, pues para vivir y para, para hacer lo que le gusta. Entonces, realmente en cuanto al tema este concreto que me has preguntado ahora... De, de Entonces, una vez que ya entras en ese juego, pues, pues bueno, pues, pues eh, realmente va viendo que eso te va posicionando, que, que, que hoy en día, pues, eh, si no das un pequeño golpe de efecto, pues, pues eres uno más. Y dije, no quiero ser uno más, voy a intentar... Eh, seguir activo y, y por eso, pues al final, pues, pues eh, son esas declaraciones, esas cosas que he dicho, que no dejan de ser de, del personaje que he creado, por así decirlo, ¿no?, de Sensei Cuba, ¿no? Que Sensei Cuba, pues al fin y al cabo, eh, no deja de ser de ser un personaje que está expuesto en redes sociales y ya está, y que le ha liado, le ha liado un poquito porque, pues eso, porque, porque al fin y al cabo, eh, pues pues tener repercusión mediática ayuda a tener el foco en ti, ¿no? Luego, una vez que, te, que tienes el foco en ti, pues tú ya te muestras cómo eres realmente a la gente que te quiera seguir y a la gente que realmente sea capaz de ir un poco más allá, el que te, el que te vaya eh, a, a odiar, porque a mí ya me, a mí ya me insultaban eh, en, desde el primer momento que empecé a subir vídeos, que me puse públicamente en mi propio canal, los Cuerpos Perfectos, pues ya te salen haters, ¿no? Que, que dices, vamos a ver, ¿qué he hecho yo? Eh, si simplemente estoy dando un, un contenido de calidad para que me digan, pues tienes la cabeza pequeña, pues ¿qué día entre las caras? ¿no? Tod todas esas cosas. Eso es normal. Qué ostra, que dice, bueno, pues ya está, pues sí, sí, evidentemente eso es eso es bueno porque veo que empiezo a tener pues, un cierto impacto. ¿no? O sea, al fin y al cabo, tienes, tienes, tienes haters, pues, eh, pues es porque estás ahí, ¿no? Est estás ahí. Entonces dije, bueno, pues ya está. Pues eh, ya que me van a insultar, haga lo que haga, pues eh, voy a seguir generando un poco de debate. Eh, Raúl, ¿la haces tú la siguiente? Voy yo. Mira, mmm, mira yo solo tengo una pregunta que es como si no estuviese prácticamente, porque no le voy a preguntar nada de, de su vida. Eh, seguir, segui, segui, hazle tú la siguiente pregunta. La hago yo. Sí, sí. Vale, perfecto, eh, Luis. Eh, imagínate, imagínate, eh, hipotéticamente eh, te conceden un deseo, pero tienes que elegir. ¿vale? Eh, elegir entre triunfar en las grandes ligas, ¿vale? Hablo ya a nivel Mister Olimpia y tal, o triunfar a ese nivel también en YouTube. ¿Qué elegirías? Ostras. Eh, si tuviera que elegir entre triunfar solo en YouTube o triunfar en las grandes... Bueno, pues eh, al final, obviamente una persona comp competitiva eh, me decantaría por, por triunfar realmente en lo que te mola, en tu deporte, lo que vuelcas toda tu, eh, pues eso, toda tu pasión. ¿no? Porque lo demás, lo demás es que además luego, luego llega realmente, ¿no? Sobre todo si, si eres capaz de, pues eso, de gestionar a tu alrededor un entramado mediante el cual hoy en día es muy fácil a través de las redes sociales, pues oye, eh, eh, promocionarlo. No, todo, no, no, pero imagínate, imagínate, eres de los top del Mr. Olimpia pero no eres nada conocido en redes, olvídate de, es imposible, ¿no? Lo sabemos. Pero o mmm, triunfar deportivamente, ¿vale? Sentir esa satisfacción personal o triunfar en YouTube, hablamos ya económicamente, tal, tal, tal, todo lo que conlleva. ¿Qué elegirías? Te este lo es pongo difícil, ¿eh? <risa> Eh, sí, es difícil, pero mira, ¿sabes qué pasa? Que, que precisamente a, a raíz de todo de todo este, de todo todo este esto que se ha generado por las declaraciones que hice, ya realmente la verdad es que me planteo, espérate, a ver Luis, eh, ¿para qué haces todo eso? Para, para triunfar en redes, para tener mayor repercusión, si luego realmente al final lo que cuenta es lo que cuenta, es, es tener tu familia, la gente que te quiere, por tanto, eh, renunciaría, sí, renunciaría a eso eh, si me ofrecieras quedarme realmente con la satisfacción de... Pues ostras, eh, poder llegar a ser el mejor en, en, en el objetivo que me he planteado. Bueno, bien, bien, me encanta porque te, te tira más tu lado deportista, de, de, de batallador, de, ¿sabes? Bueno, perfecto. Me gusta la respuesta. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que ahora eh, es que va, va, va todo unido, tío. Es que no se puede separar. Ya no, yo, yo creo que ya no se puede separar a eso. Eh, porque a mí también se, se me ha... Eh, hay personas que han intentado ponerme en contra ¿no? a otros deportistas españoles después de estas declaraciones que hice. Eh, y, y te voy a decir una cosa. Eh, yo he competido eh, el año pasado, debuté en la Liga Profesional, ¿no? Y he, y he competido contra... Pues eso, he, he competido con un montón de atletas como son eh, Jesús, como son Rubén, como son Roberto, como son eh, Germán, eh, Abel, Jaime. Y entonces a mí me gustaría plantear una… Um, entiendo que sabéis, sabéis quiénes son todos estos deportistas, ¿no? Todos estos casi físicos profesionales. Sí, sí, sí. De España. ¿Vale? Pero a mí me gustaría también plantear una, una cosa para que la gente se dé cuenta. Vamos a ver, de todos estos eh, grandes deportistas que estaban en la liga profesional antes que yo, eh, eh, ¿Me podríais decir si hay, plane, si hay planificada alguna entrevista para alguno de estos deportistas? ¿Se le va a hacer una, alguna entrevista a alguno de ellos por haber clasificado para el Mister Olimpia, por haber estado incluso en el Mister Olimpia? ¿O a quién se le está haciendo una entrevista hoy? Yo, bueno, hoy a ti, pero yo en mi canal he entrevistado a Jesús porque lo he tenido más accesible y tal. Pero si no, yo, yo, yo estaría encantadísimo, ¿vale? Eh, de, de cualquiera de ellos. Bueno, tenerlo en mi canal y hacer una entrevista o incluso pegarnos un entrenito juntos, ¿vale? Que es lo sí, que bueno. me gusta dar en los vídeos. Pero hoy, hoy realmente estás aquí por eso, un poco por eso. Por el, tema, por el tema de bueno, lo que subes en redes, la, un poco la polémica y tal. Y, y realmente, sí, tienes, tienes todo el, el, el, el, el, el, el, la razón del mundo. O sea, estás aquí porque eh, quieras que no... Mmm, eres actualidad por, por el tema de las supongo que has levantado. Eh, eso es cierto, claro. Pero también te tengo que decir que, que bueno, que, que es un arma que puedes jugar, pero que, bueno, a veces eh, ten cuidado que las armas son peligrosas. Entonces tienes que saber y ser un maestro usando estas cosas para que realmente, realmente luego no te afecten personalmente a ti. ¿vale? Pero yo, has comentado el tema de no, es que cuando empecé con mi canal la gente me criticaba y tal. Bueno, pero cuando te metes públicamente tienes que tener un poquito de, de decir, bueno, voy a estar para lo bueno y para lo malo, no le voy a gustar a todo el mundo, pero me van a criticar y tal. Y bueno, y las realidad ya sabes cómo son, que como me pongo una máscara, nadie sabe que eso, me pongo a alargar y critico aquí, ¿vale? Entonces, tienes que estar un poco predispuesto a eso. Eh, y si no, eh, no te metas, porque, porque es que si no, no vas a poder vivir con eso. Es complicado. Sí, sí, sí. Por eso llevo eh, muchos años ya en YouTube, porque yo lo entendía así de primer momento. Eh, pues eso, al principio los vídeos, yo me acuerdo que lo veía eh, mi mujer y mi madre. Muy bien, hijo, muy bien. yo decía, no, no, no me basta con eso, yo quiero tener más eh, repercusión, quiero, que, quiero llegar a más gente. Entonces, en el momento que ya empiezas a tener ese, ese hit, no es no que me esté quejando, sino que evidentemente lo he asumido y por eso eh, pues, pues pues he llegado hasta donde estoy y hasta el punto que al final me he dejado también un poco llevar eh, por toda esa por toda esa vorágine, ¿no? por, por, por toda esa vorágine, ¿no? de pues eso de las redes sociales de estar activo no y la pregunta que tú me has lanzado pues es muy buena o sea, ¿qué, qué, qué, qué harías triunfar en redes o realmente eh, a ti te gustaría ser el, el mejor en, en, en tu deporte sí que se puede ser el mejor ¿no? que realmente eso es el mejor eh, yo puedo ser un número uno no pero no se puede ser el número uno podré intentar luchar por ser un número uno en lo que me gusta y en lo que yo entienda que se me pueda dar bien y, y que le ponga mi pasión en ello. Escucha, que te has flipado, Luis. Que yo te he dicho triunfar en la grandes ligas Tú ya te estás poniendo el número uno. <risa> es, es, es, es algo dentro de mí, sigue habiendo ahí una, una gran... No, no, no, que está, que está bien, porque claro, competitividad, tope. Uno siempre quiere ser el número uno. Está claro, siempre, siempre está nuestro, nuestro dentro, ¿no? que ser el número uno, ¿vale? Pero, bueno, uno, solo hay uno, ¿no? Pero, ¿sabes? Y el resto no fijamos, Pero para que veas hasta qué punto, ¿no? El, el mensaje no deja de ser neutro, ¿no? Y tú, y tú has lanzado una pregunta que no deja de ser neutra y fíjate cómo eh, la propia interpretación de cómo me llega a mí en función, yo todo eso eh, lo examino en mi cabeza, le doy la vuelta y al final pues me llega me lleva a decir una cosa que a lo mejor fíjate, eh, para que veas, no que, que al fin y al cabo las declaraciones también son son neutras y al fin y al cabo yo tampoco creo que haya dicho eh, nada de otro mundo. Supongo que ahora cuando entre eh, Sergio pues tirará más un poco por ese, por ese, por ese plan, ¿no? eh, eh, por ese tema. Pero al fin y al cabo yo creo que las declaraciones son neutras y pff, el, que, el que por dentro esté a gusto consigo mismo, a gusto con su vida, esté a gusto con su vida, eh, tenga claras, eh, pues al final pues lo verá como... Pues bien, como mucha gente me ha dicho, pues ya está, pues ya, pues dilo, pues claro que sí, que sí. Y al final, el que no esté tan a gusto, tenga dentro de por sí odio eh, y cosas negativas, y al final, pues es el que va a sacar esa frustración contra ti ¿no? Porque al fin y al cabo, las declaraciones yo entiendo que son neutras. Ahora, ¿cómo lo, cómo lo interpreta cada uno? Porque tampoco he dicho ni, ninguna barbaridad, creo yo. Simplemente... Pues es una técnica, como tú decías al principio, pues de motivación, tío. Es una técnica de motivación y de superación personal y de, y de ya está, de que he llegado hasta donde he llegado. Eh, me estoy viendo que estoy en la liga profesional, tío, que es un sueño hecho realidad. Es un sueño hecho realidad, tío, eh, verme eh, compitiendo en la liga profesional. Eh, entonces, te ves que, que, ostras, que debutas, que soy el, último, soy el último en llegar a la liga profesional de todos estos españoles que te he mencionado antes y que obviamente tienen todo mi respeto, toda mi admiración. Eh, porque son compañeros y, y, y, y porque todos nos dedicamos a lo mismo y solo sabemos eh, lo, que, lo que sacrificamos, lo que entregamos, los que nos dedicamos a esto, lo que vamos hasta el final, sabemos los que, a, a todo lo que renunciamos por hacer la dieta que hacemos, por, por, por dedicarnos a los que nos dedicamos. Entonces, ¿cómo voy a despreciar? ¿Cómo voy a estar yo despreciando? Lo que estoy haciendo es, tío, me estoy, me estoy cogiendo a mí mismo de la pechera, Luis, tío, que mira hasta dónde has llegado, si quieres seguir evolucionando aprieta el culo y haz lo que tengas que hacer para ganar y ya está y di quién es el mejor este pues voy a ser mejor que el mejor y ya está y yo no creo que eso sea que eso sea tampoco malo es una técnica de motivación es decirme a mí mismo qué es lo que quiero hacer y en el momento que yo lo pongo que tengo la posibilidad de ponerlo públicamente porque bueno tal estoy en redes tal lo pongo públicamente ostras ahora ya sí que no me puedo echar para atrás <risa> y tengo que hacer todo lo que hay que hacer para conseguir estar ahí. Que no, quiere, que no tiene por qué ser eh, ganada Madelman, pero si yo me propongo ser mejor que Madelman, ¡ostra! Pues a lo mejor en el, en el próximo campeonato, en vez de quedar quinto, sexto, séptimo, me meto entre los tres primeros. Como me, como me pasó después de, después de hacer estas declaraciones. Yo fui súper enchufado, ya estaba me he ido, eh, el libro de, de motivación de quién me ha robado mi queso, eh, relación personal y, tal, y, y ya está. Y me fui a Estados Unidos y me metí tercero, tío. ¿Por qué? Porque creí en mí. Entonces, pues yo estoy planteando, pues estoy ofreciendo eso eh, a la gente que, hostia, que, que realmente cuando te pones toda la carne en el asador, haces las cosas con pasión y crees en ti y lo dices públicamente, pues no hay nada imposible, tío, porque la palabra crea. Y en el momento que yo hablo, estoy creando mi realidad. Así que, ¿por qué no voy a decir que soy mejor que el mejor? Si estoy allí. Si te sirve de motivación, me parece perfecto. sí. sí.